Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo segmento de Noticias Internacionales. En nuestro canal Noticias Última Hora y en Facebook estamos estamos como Noticias Internacionales Mundo. Muchas gracias por su apoyo. Aquí está la información más importante de las últimas horas. El presidente de la federación ha llegado al Foro Económico de Kirguistán y allí cargó y explicó cómo sería una respuesta de la federación ante una inminente agresión de países no alineados con Moscú. Después de que el sistema de alerta de que con misiles reciba la señal, Cientos de nuestros misiles estarán en el aire por nuestra parte Es imposible detenerlos Pero aún habría una respuesta Esto significa que la caída de misiles enemigos en el territorio de la Federación Rusa es inevitable Aunque cayeran, el enemigo sería aniquilado China y Emiratos Árabes Unidos, dando a revés a las aspiraciones hegemónicas del norte Riad opta por estar del lado del multipolarismo los invitamos a todos ustedes para que se queden hasta el final del video y aquí está toda la información en este nuevo video informativo aquí en Noticias de Última Hora. Saludos a todos nuestros amigos en el mundo señoras y señores, se está moviendo mucho la información en las últimas horas respecto a una gradual crisis que se va aumentando entre el norte y la federación. Recuerden que el mismo ministro o canciller de exteriores del gabinete de Vladimir Putin, estamos hablando de Sergei Lavrov, afirma que el riesgo latente de una colisión nuclear entre potencias, que este es real y enorme luego de las arremetidas con drones ucranianos en bases aéreas de las fuerzas aeroespaciales de Rusia el ministro habría asegurado los de Occidente por contener a Rusia suponen una grave amenaza que puede llegar a una confrontación de potencias nucleares con consecuencias desastrosas. Incluso si alguien decide iniciarla por medios convencionales, el riesgo de escalar un conflicto nuclear es bastante enorme. Eran las palabras del ministro de exteriores Sergei Lavrov que expresaba hace pocos días. Pero hoy, el presidente de Siberia ha hecho declaraciones que han hecho mucho ruido en las esferas internacionales. Máxime cuando la federación dijo estar dispuesta a negociar la paz con Zelensky y la OTAN dijo que no hay una situación favorable para Kiev. Y en ese orden de ideas, la OTAN ha optado por recomendar a los países del bloque seguir suministrando a Ucrania más equipos bélicos para luchar contra los rusos. Recuerden ustedes que Putin habló sobre el riesgo de.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 Pues bien, estas nuevas declaraciones que ha entregado el mandatario, sobre lo cual sería la respuesta a una futura agresión con equipos de destrucción contra la federación y acusa que puede ser llevado a cabo por el norte, dice el líder del Kremlin. Después de que el sistema de alerta de ataque con misiles reciba la señal...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 son las palabras que ha expresado el presidente de Siberia en las últimas horas en donde también ha tocado otros temas, se refirió a las confesiones que hizo la ex canciller Angela Merkel sobre lo que había detrás de los retrasos para hacer cumplir los acuerdos de Minsk y que según él y que lo ha contado la canciller la ex canciller de Alemania Angela Merkel era para armar y dotar a Ucrania de equipos para defenderse de una futura invasión de la federación, el mandatario del Kremlin ha dicho en el evento que es decepcionante lo que ha pactado entre Alemania y Kiev para dar tiempo a estas acciones y por eso el líder de Moscú ha dicho que la federación ha optado por el camino que debería de haber tomado hace rato por la gente del Donbass. Sobre la crisis energética en los foros económicos de Kirguistán, el mandatario habló y expresó que aquellos países que apoyan el tope al petróleo ruso cometen un sendo error en la Unión Europea, puesto que en el corto o mediano plazo tendrán que acceder a los precios del mercado y esto es inevitable. Esta es la respuesta al tope de precios al petróleo ruso impuesto por parte de la Unión Europea a la Federación. No se preocupen por eso. La cuestión es que el tope al precio del petróleo ruso corresponde a los precios a los que vendemos hoy. En este sentido, esta decisión no nos afecta en modo alguno. No tendremos pérdidas bajo ninguna circunstancia. No se trata de esto en absoluto. No se trata solo de nosotros. Afecta a todos los fabricantes. ¿Por qué? Porque si alguna vez alguien acepta que el consumidor determine el precio, entonces se producirá el colapso de la propia industria. Porque el consumidor siempre insistirá en que el precio sea más bajo. La industria ya está infrainvertida, infrafinanciada. Y solo escuchamos a los consumidores. Esta inversión bajará hasta cero. En algún momento esto provocará una alza catastrófica de los precios y el colapso de la energía mundial. Eso es lo que conducirá, es una propuesta fuera de contexto y poco meditada y calculada. Los precios bajarán, la inversión se reducirá a cero, al final los precios se dispararán. Y desde Kirguistán asegura el mandatario del Kremlin que el mundo ya no es unipolar y es la tendencia hacia el multipolarismo y que esto es inevitable. Vladimir dijo que existe el riesgo de una confrontación global por la intención de algunos líderes en el mundo que quieren preservar la hegemonía a costa de aumentar las tensiones en todo el mundo. Poniendo lo que está pasando actualmente entre las dos naciones involucradas y diciendo que Kiev está siendo utilizada como colonia. Son las informaciones más destacadas en el día de hoy en medio de lo que ha sido la presentación en el Foro Económico de Kirguistán del presidente. De la Federación. Ya ten cabos, amigos, a lo que se viene con esta noticia que le está dando de despliegue el diario Avia.pro. El norte comenzó a adoptar sistemas de estos equipos previamente prohibidos, capaces de llegar a territorio de la Federación desde el suelo del norte. Por el momento, según Avia.pro, se sabe que el ejército en el norte comenzó a recibir los primeros lanzadores de misiles Taipon, capaces de arremeter a distancias de hasta 1800 kilómetros. Así, el norte enfatiza que no tiene intención de negociar con Rusia la renovación del tratado de fuerzas nucleares de alcance intermedio que limitaba el alcance máximo de tipo de armas de estas a una distancia de 500 kilómetros de acuerdo con los datos presentados, el próximo año comenzará el entrenamiento masivo del ejército del norte para desplegar este tipo de armas mientras que se espera que se repongan al servicio 250 sistemas de misiles de este tipo, lo que permitiría disparar mil misiles simultáneamente el tifón MRS consta de lanzadores de misiles y un centro de control de batería diseñado para hacer frente a a las amenazas terrestres, el desarrollo y la implementación de nuevos medios para realizar disparos de alta precisión a largas distancias es una de las principales prioridades en el contexto de la modernización del ejército, dijo en el mensaje. El ejército de la federación aún no ha hecho ninguna declaración oficial, sin embargo, es más que probable que los misiles de medio alcance también aparezcan en el arsenal ruso en un futuro próximo. Esta información se da en medio de las declaraciones que ha emitido hace poco y que se las hemos presentado aquí en nuestro video del de presidente de Siberia y ustedes saquen sus propias conclusiones bueno y atención porque se hizo realidad lo que no esperaba tan pronto desde Casa Blanca y era una reunión entre gigante asiático y los países árabes unidos para tocar temas del petróleo, ya han emitido una declaración conjunta y esto se presume es un revés para los intereses del norte en el mundo, ambas naciones China y Emiratos Árabes Unidos optan por una estabilización del mercado mundial petrolero, China le ha enviado elogios al príncipe en Emiratos Árabes, lo ve como un ex portador confiable de petróleo y alaba las decisiones de la OPEP para siempre tener estable los precios del mercado mundial. Y ojo a esta declaración conjunta en materia de cooperación y de defensa. Han hablado en línea, en el sentido de que quieren una sólida defensa en su territorio sin injerencia extranjera. Es decir, la realidad está respetando la integridad territorial de China y por su parte China está de acuerdo con que se respete la integridad de los países árabes unidos y desde que ha llegado Xi Jinping a Emiratos Árabes Unidos se han suscrito 34 acuerdos comerciales de importancia, convirtiendo en el mayor intercambio comercial entre estas dos naciones. Para quienes saben, es bueno recordarlo para quienes no, pues aquí les tenemos la información, porque China está promoviendo lo que es la Franja y la Ruta, que propende por promover iniciativas comerciales con los países que se van sumando al mundo multipolar y desde la Riad se promueve lo que es la visión 2030 de los países árabes unidos que ha tenido ciertas discrepancias con los países occidentales. Y este plan lo han llamado China y la Riad como el plan de armonización. Se ha tocado el tema de una soberanía petrolífera de China ayudado por la Riad a través de de esta asociación estratégica y comercial. Escuchen este dato. Solamente en el 2021 se hicieron intercambios comerciales por 87.300 millones de dólares entre la RIAD y China. Está en veremos la forma en que se va a comenzar a realizar los pagos o por el contrario sea el fin del petrodólar, ya que muchos analistas creen que ahora con el nuevo mundo multipolar, China aprovechará para reforzar las alianzas y darle poder al yuan digital para realizar las transacciones hacia otros países en el ámbito del comercio internacional. Llegamos a la parte final del video. Ustedes muy amados muchísimas gracias, los invitamos a suscribirse al canal a activar la campanita roja de notificaciones a dejarse su comentario en la cajita de respuesta. los queremos mucho, un abrazo Dios los bendiga y nos escuchamos en el próximo contenido